Tenés que tener un poquito más de plata en la billetera para cargar ahora el combustible. ¿Cómo quedaron los nuevos valores? Los vas a ver ahora en pantalla. ¿sí? 188, me voy a parar de este lado para comunicarlos bien. Mirá, 188,10, la Super. B-Power, 237. Ese es el nuevo valor. La fórmula diésel, 216.30. con power diésel... 282 con 40. Y el GNC que eh, hay que actualizarlo a ese precio, ¿sí? Porque no está en ese precio, está un poquito más alto. Ahora lo vamos a consultar, ¿sí? Pero bueno, llegan los conductores y se están enterando a esta hora, Tanito, de que aumentó. Aproximadamente 7, 8 pesos es lo que nos dicen en el lugar. A ver, Celeste, carga siempre combustible, gracias por atendernos. Cele aumentó a las 0 horas, ya cambiaron eh, el número, ¿no? Buen día, sí, aumentó esta, anoche y bueno, esta mañana cuando llegamos a la estación había subido nuevamente el combustible, pero era de esperarse igualmente. ¿Entre 7 y 8 pesos? Aproximadamente, estaba en 181 la Super. La gente está optando por cargar Super y no B-Power, por ejemplo. Claro, está cargando más Super y no la v power que la Premium, porque sale un poco más económica. Y bueno, a veces llenan el tanque, a veces no. ¿Cuánto sale llenar un tanque de una camioneta, por ejemplo? Y de 20.000 para arriba. Y un auto 12, 13 lucas aproximadamente. Bien, Celeste, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer.